Señores, para que todo se alinee a la forma de cómo debes, estab debes establecer una disciplina, debes fomentar en un equipo y se trabaja en equipo, está la necesidad de que haya un coach. Hoy estamos aquí con el coach de los indios, David Díaz, y lo recibimos con un fortísimo aplauso. Bien, bienvenido. El hombre. Eh, tenemos el hombre aquí. Ay, ay, ay. Y no es el alfa, el hombre. El, el número ahí en pantalla, por favor, del WhatsApp y de la línea del estudio. WhatsApp, por favor o, por y gracias. David. Buenas tardes. David, Buenas nosotros. tardes, David. David, un honor David. para nosotros que, que hayas recibido el llamado. Sabemos que, tenés, que es un momento de práctica y más que estás en, en los playoffs de. de que le dije el playoff de de, de los de la liga eh, de baloncesto nacional y sin duda para nosotros es un honor y más con una persona que también nos dio a nosotros nuestro primer campeonato eh, con los indios David, ¿cómo te sientes? y más con esta etapa de, eh, que tienes de los indios Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de podernos dirigir a todo ese público que sigue el programa eh, me siento bien, estamos bien como desde que iniciamos el campeonato trabajamos bien eh, algunas cosas no salieron bien al principio, pero gracias a Dios las cosas están resultando. Qué bueno que mencionas eso de, de que algunas cosas no salieron bien al principio. Yo te iba a preguntar si tú decidiste si activaste el WhatsApp o no tenías redes sociales. Eh, porque cuando, no, cuando los, los indios no, no estaban ganando, muchas personas te bombardearon las redes. Tú sabes, cómo te sentiste tú como dirigente, eh, tener eh, un equipo que la, la, el público está esperando muchísimo más de lo que a veces el mismo dirigente puede dar. Bueno, ¿qué te digo? Con el asunto de las redes y eso, yo manejo mis redes, yo mismo las manejo eh, y no tengo ningún problema. Puedo ver cualquier comentario y eso no me afecta mucho, gracias a Dios. A eso se le llama inteligencia emocional. ¿eh? Gracias a Dios, siempre me he mantenido en esa línea tranquilo. Con el asunto ya del equipo, en una situación que sí me preocupé por la situación que estábamos viviendo que nunca en mi carrera en nueve, ocho años que tengo ya dirigiendo, vi, me había visto en una situación así, pero lo que me dejaba tranquilo era que sabíamos que las cosas las estábamos haciendo bien, que eran cosas que uno no se entendía en el momento que uno eh, tenía un ejemplo, tres partidos consecutivos dominándolo de 18, de 22, de 20 y en un último cuarto después de un tercer cuarto perderlo cuando veíamos los videos con los muchachos y los jugadores y analizábamos la situación, veíamos que no eran por errores técnicos, sino que eran por muchas veces situaciones que se daban de, de los muchachos, que cambiaban el ritmo que tenían en los primeros tres cuartos, tanto en defensa y en ofensiva. Hacíamos lo que teníamos que hacer y algunas cosas no salieron, pero todo eso sucede por algo. Y hasta ahora le sacamos mucho provecho a esa situación. David... Eh Hablabas sobre lo, lo del equipo, eh, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil de ese momento, o sea, junto con tu equipo? Eh, ¿Qué fue lo que tú dijiste, bueno, tenemos que resolver esta, esta, esta dificultad? ¿Y cómo el equipo, o sea, de qué manera el equipo cambió esa temática para poder tener todas las victorias? Eh, bueno, responde, David, después la llamada. Hasta ahora, nosotros, hasta el día de hoy, hemos llevado el mismo plan que utilizamos al principio, cuando perdimos las seis victorias al hilo, estamos utilizando el mismo plan de trabajo que hemos conseguido en la ocho que llevamos a línea. ¿Por qué? Porque lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo bien. Era lo que creíamos, era lo, lo correcto, lo que habíamos practicado. La gerencia hizo algunos movimientos con cambio de algunos refuerzos. Eh, eso a lo mejor eh, nos trajo... Eh, algún despertar uh -huh. pero nosotros hemos hecho lo mismo que hicimos al inicio Bueno, vamos bueno. con la llamada eh, Así es. Buenas más, tardes Una pregunta, David. Sí, Saludos Sí, bueno, parece gran estado que eh, son muchachos con tanto talento Una pregunta gracias. para gracias, David gracias. David, eh, ¿tú crees que ese equipo al ser el más costoso el más caro del torneo prácticamente y ves en una situación de descalificación y no terminar en primer lugar ¿A qué se debió eso? Porque imagínate, el equipo más caro y uno de los mejores managers, y no te, y terminar por debajo de un equipito de, de bajo presupuesto como los reales. Bueno, bueno, creo que a lo mejor no, no está tan bien informado okay. eh, con el asunto de varias cosas que menciona: la liga, el, el presupuesto y ese tipo de cosas. ¿Hay, equipos, ¿Hay un límite con el presupuesto? Eh, no, pero hay equipos que son más costosos. Un ejemplo, los metros es más costoso que nosotros. Eh, nosotros este año manejamos un presupuesto totalmente diferente en las contrataciones de jugadores y de, de importados eh, no creo que la vega sea un equipito, uh -huh. porque para ser un equipito tú no vas a terminar con un récord de 10 y 5, en el baloncesto no es fuerte eh, ¿tú, ves, ¿tú ves de todos los equipos el que tú ves eh, más fuerte es el de la vega? no, la vega es el equipo que mejor juega el equipo que el entrenador ha hecho un trabajo excelente el equipo que más juega eh, organizado en los dos lados de la cancha y, pero Santiago es el equipo que creo, considero que tiene más talento. ¿Qué tiempo tienes tú, David, trabajando como profesional, en dirigen, se, dirigiendo equipos, eh, siendo coach de, de diferentes equipos? ¿En qué momento tú decidiste, bueno, yo voy a comenzar a dirigir equipos de manera profesional y me voy a organizar para eso? ¿De, de, de qué momento? Qué Desde el año 2011. ¿Con el cual fueron tus primeros equipos? Con los Indios de San Francisco. los Indios de San Francisco, con 37 campeonatos. Ganaste un campeonato con los Indios y ganaste también... Con los Leones. Con los Leones, Tienen dos campeonatos de diferentes ciudades. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo más difícil de tu carrera en, en todos estos años? Bueno, yo he sido un poco, eh, he tenido un poco de virtud en que las cosas se me facilitan mucho, a lo mejor por la relación que tengo con la mayoría de jugadores, tal vez por la inteligencia emocional que manejo, eh, pero en el baloncesto lo más difícil es la, la, los entrenamientos, las prácticas. Eh, en el juego se dan situaciones que tú lo vas manejando, pero manejar un camerino, manejar las prácticas, eh, esa parte de que los jugadores mantengan un respeto, hasta ahora, gracias a Dios, ningún jugador nunca me ha faltado el respeto, siempre eh, me he llevado bien con ellos, cada quien respetando su espacio, pero la parte más difícil es la preparación de un equipo. Néstor, Flow tiene una pregunta. Tengo, tengo una preguntita aquí de las redes Facebook, dice Max Jaime, es frustrante saber que tiene talento, pero que el equipo no se adapta, pero casi terminando la temporada, el equipo se acopla y pasa a las semifinales. Dice Mex Jaime. Uh -huh. Una pregunta sobre... frustrante frustrante, no. Te, cae, te crea inquietud. Tú ves algo que dice, pero ven acá, tenemos buen grupo. Eh, aparte de que nuestro jugador principal, Gerardo Suero, quien fue el jugador más valioso las últimas temporadas, eh, estaba lesionado, empezó jugando a media... Eh, los refuerzos al principio el primero no nos salieron muy muy lo que pensábamos, pero frustrante no, lo que te causa es inquietud y tú dices, pero ¿qué es lo que está sucediendo? para eso uno ve los videos para eso uno analiza con el cuerpo técnico y veía veíamos y nos dábamos cuenta que todo lo estábamos haciendo bien y al final sucedían cosas que todavía es la hora y uno no se explica Bueno, una, tenemos otra llamada, por favor sí. Saludos, buenas Hola, buenas Buenas tardes, se fue este, David, quisiera saber, entre estos tres equipos, San Francisco de Macorís, Santiago y La Vega, ¿quiénes tienen mejor defensa? Creo que La Vega es el equipo que mejor juega en ofensiva y en defensa en toda la temporada. Después, bueno. en, en estos pasos que, que, que ya ustedes ganaron el miércoles y va en el juego de mañana, creo que mañana hay un partido, eh, ¿cuál es la expectativa que tú tienes este año eh, luego de este ritmo que ha cambiado, de un ángulo de, de 180 grados. ¿Tú crees que este será el año de los indios tener de nuevo la corona? Yo creo que sí, porque han sucedido muchas cosas, que yo se las comentaba a los jugadores, cuando pasaban las situaciones difíciles, los momentos difíciles que vivimos, yo siempre me mantuve eh, adelante siempre me mantuve positivo con ellos, y siempre decía que estas cosas que están sucediendo son por algo, eh, Gracias a Dios las cosas después comenzaron a surgir diferente, Pero yo estoy claro que toda la, la responsabilidad cuando el equipo pierde el entrenador. Cuando el equipo gana uh -huh. eh, son los jugadores. Yo te puedo poner un ejemplo. Eh. Hay gente que vocea. Eh, ¿Tú, me, le, tú, me, le, tú le das mucha mente a la crítica. No, a no, las yo, yo no, yo no escucho nada de eso. Yo no escucho. Yo lo que sé es que que hay gente que me lo dice después. O ellos mismos no te afecta, dicen, o sea, no te afecta. Es que no, yo me enfoco en mi juego. Si yo me llevo de eso, imagínate, y más uno siendo del mismo pueblo, que cada vez que uno va a cualquier sitio le quieren hablar de eso, pero hay gente que te dice, mete a fulano, uh -huh. y ese mismo que te dice, mete a fulano, te posee a fulano", o sea, saca a fulano, al mismo, al mismo el tipo. Mismo, ¿tú, el tú, mejor entonces, jugador de dominó el que juega desde afuera. <risa> sí, sí, <risa> sí no es que, que aquí, sabes. el dominicano es así, el dominicano y el macorizano un poco todavía más, el, el, el dominicano eh, se cree que sabe de todo, el dominicano, eh, tenemos muy poca educación, lamentablemente, y no respetamos el espacio de cada quien. Eh, pero eso es parte, y como no hemos criado aquí, ya sabemos la costumbre de la gente, y pero eso no, no bueno, nos afecta Pero sería bueno, y me disculpa, que le, que le diga un poquito a la audiencia, ¿qué es el, eh, en realidad el papel de un gerente? Porque muchas personas creen que si hay algunos jugadores buenos, ya. Los juegos están ganados automáticamente. Y como que el gerente está ahí como para cumplir, qué sé yo, cualquier cosa. sumarle esa pregunta, la de Néstor, para que David lo eh, no responda. Seguimos aquí en Facebook. Dice Sonia Pimentel, ¿por qué no le dan más tiempo al joven Deblea Gramonte para que se desarrolle en la cancha? La dos preguntas, la de René para que allá... Esta primera, que es okay. más, más uh -huh. precisísima, corta. No se le da más tiempo porque Deblea es un muchacho joven que está desarrollándose para él desarrollarse, él tiene el torneo superior, tiene el torneo de Villarriba, tiene el torneo de, de, de Vital Valle, tiene ese tipo de torneo. Aquí, si yo pongo a Debley a jugar, que puede ser que lo haga en par de años, si yo lo pongo a jugar 35 minutos para que se desarrolle y el equipo termina con 0 y 15, va a estar ella contenta o su familia contenta. Exacto. Y el equipo y no, el y entrenador, y, ya tú sabes Entonces, dónde. la pregunta de Renier, para Esto no es un torneo para desarrollar. Los dueños te exigen es ganar. Exacto. La, la pregunta de Renier, el entrenador, bueno, el entrenador, el capataz del grupo, eh, el que programa todo, el que tiene la mayor responsabilidad de planificación eh, con los jugadores dentro y fuera de la cancha, y como dije anteriormente, cuando las cosas salen bien, el entrenador queda en un tercer, cuarto pero cuando la cosa sale mal, la responsabilidad es él. David, de verdad, mil gracias eh, por sacarnos de tu tiempo, sabemos que estás en un momento muy complicadito el, la, la agenda, verdad, y más, más que estás en, un, o sea, en una serie ya fie, de, casi de final eh, te agradecemos, agradecemos al público que llamó, eh, siempre con el respeto, nosotros respetamos a David, entendemos la situación de David, es como dijo David este va a ser el año de los indios y nosotros lo vamos Amén. a celebrar, gracias, <risa> eh, gracias David eh, y no, bueno nos mañana, mañana. tiene una cita con nosotros de 4 a 5 de la tarde a través del canal 10 ah, de recuerde Telenor recuerde que esta entrevista bye, bye. Va, a ser, va a ser subida en nuestro canal de YouTube de Telenor y en las redes sociales así que David gracias y gracias, sí, gracias. al equipo Gracias a muchas ustedes. gracias bye